Instal de un ¡Jefe! ¡Hostia! ¡Fascista que os calañanes! ¡Wey, de la fascista! ¡Gorrotoa! Carrera. y y ¡Arrrera! Jatorria cultura comete un pan cometelo cometelo comételo, cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo cometelo y ¡Gaso! No. Fear. Tolerancia Humoría. Uh, xenofobia